Hermoso vestidito para niña con ruche en la parte de arriba, tirante y su faldita. Aquí está la medida del top y de la falda y de los tiros. Fíjense bien cómo nos queda ya la tela previamente cortada con overlock en todo alrededor de la falda. Ah, cerramos los laterales y le pasamos un orillo a la falda. Este es la, el top, la medida se encuentra en el patrón cerramos en esta parte unimos las dos tiras las dos franjas ahora aquí vamos a colocar hilo elástica este es el carrete lo enrollamos con hilo elástica y dejamos un centímetro y la colocamos esto va en la máquina de coser en la parte de abajo y arriba se ve los arruches. este es los tiros son cuatro tiros Ahí se encuentran las medidas. Doblamos y cortamos. Listo, ahora vamos a ir haciendo los ruches. Se van haciendo ellos solos si ajustamos la máquina. Todo zigzag alto. Vamos con mucha paciencia cosiendo línea recta y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. y así nos queda de hermoso esta pecherita de niña muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan hacer ahora en esta parte vamos a pasar costura para cerrar la pecherita y le vamos a colocar la falda Ya la cerramos la falda, le colocamos el ruedo, la colocamos de esta manera Fíjense bien La colocamos de esta manera Vamos estirando y colocando la pechera Pasamos costura. Listo, los tirantes. Medimos de esta manera, fíjense bien, para colocar los, los tirantes. Este es el centro. Colocamos la cuarta parte. Colocamos aquí para fijar y medir los tirantes. listo, este es el pequeño lazo que vamos a realizar a este hermoso vestidito, muy fácil, una franja y doblamos, hermoso verdad, espero que le puedan realizar este hermoso vestidito a su niña, Comente si le gustó este proyecto.